saludos. En este video tutorial, les enseñaré a hacer la manipulación del maestro de los cuatro elementos, dije maestro. Perdón. El maestro de los elementos, fuera de eso, no me importa. Este es la composición final en proyecto PSD, bueno eliminaré todo dejando solo la capa de fondo, y abriré todo desde inicio, primero será el modelo, seguro ya conocen a este hijo después para que les digo si ya lo conocen. Pueden utilizar cualquier modelo que gusten, eso es lógico no. Bueno, en este caso no ajustaré tamaño porque el que viene por defecto es el adecuado, solo lo pondré por encima, así como si estuviera a punto de hacer el chiratense y de pain, pero no, manipular a los cuatro elementos, quejoto, hablando de eso, abriremos un archivo que dejaré en la descripción del video, de hecho todo estará en la descripción del video, con el filtro extraer, extraemos con cuidado el anillo de aire creado por un usuario que no conozco, pero si supiera quién es le daría créditos continuemos lo que sigue es crear un cinturón de rocas mediante esta imagen yo no lo haré ahora porque ya lo tengo y se me caen las pelotas mejor se los dejaré en la descripción del vídeo ahora Formaremos una X utilizando los cinturones de agua y roca. Seleccionen el modo Transformación libre y ajusten los detalles que sean necesarios. ¿Listo? Ahora, para borrar detalladamente para simular que pasan por delante y por atrás, presionando tecla Control sin soltar, damos clic derecho sobre la capa de gris y nos creará una máscara de recorte. Ahora seleccionamos las capas de los elementos y borramos la parte que irá por atrás. Ahora toca turno del aire, para esto cree una esfera con filtro, interpretar nubes modo 3D, en esfera, mi Photoshop, no trae el modo 3D en este momento, así que les dejo estos archivos por si su Photoshop tampoco los trae, bueno, su modo de aplicación para crear la transparencia es fácil, repitan el video si se confundieron por están escuchando mi platica. Para el fuego, podría ser un anillo con elementos, que mis carpetas de diseño trae, pero no quiero porque será un poco tardado. En lugar de eso aplicaremos pinceles de anillos de fuego, miren con atención. Los pinceles los dejaré en la descripción del video, si quieren todos los elementos y archivos de fuego miren mis videos más antiguos. Hice dos capas una con fondo negro para resaltar el efecto fuego y verlo con claridad, y el otro donde irá aplicado el pincel con sus efectos, miren más de dos veces los pasos para dar vida al fuego, suerte. Bueno, ahora con transformación libre deformamos la pieza así como en el video, no explico qué es lo que estoy haciendo porque el video lo demuestra, bueno, continuemos. este paso es complicado de explicar pero en realidad es muy fácil es como lo que hicimos anteriormente para borrar la parte de atrás con cuidado presionando tecla control sobre la capa del modelo borramos la pieza de fuego clonaré la capa una la pondré superiormente y la otra inferiormente lo que quiero conseguir es hacer un poco de opacidad por atrás del aire miren los pasos por si les gusta el resultado recuerden que pueden repetir lo que no entiendan ya que es gratis Crearé un de polvo por el suelo, creamos capa nueva y vamos a filtro, interpretar, nubes le aplicamos unas curvas para oscurecer un poco, cuando estemos conformes, combinamos las capas para ahorrar espacio a nuestra composición y paleta de capas. Por último oscureceré a Chris para simular que está por dentro de la esfera de aire, y crearé ojos brillosos para que sea el avatar, maestro de los cuatro elementos del hombre, whisky, tequila, cerveza y ron, perdón esos elementos no, aire, agua, tierra y fuego, bueno espero este tutorial les haya gustado, nos vemos hasta otra ocasión, saludos y, buena suerte. No olviden suscribirse si son nuevos mirando mis videos, lo recomiendo a mi canal a un amigo que quiera aprender Photoshop, tal vez le interese mi canal, adiós.